Muchas gracias. Sí, esto, va ser, esto es para largo. No, no, una cosa son los que somos, <ríe> otro que dice salud pública, <ríe> y otro que puede ser. <ríe> bueno, ahí está. Luis siempre deja encendido el asunto. Y están en una condición de si usted y usted, solo usted, con conciencia, desea hacerse un refuerzo que vaya a partir de hoy a los centros que Luis... Rosario Socía ha establecido, o no ha establecido él, sino salud pública. Miren, es interesante el ejercicio que la semana pasada eh, tuvo una, el ejercicio en justicia, verdad? por la fuerza del pueblo, tuvo una sentencia a favor en la cual a raíz del 17 de febrero se había establecido un criterio en virtud del reglamento 01-2021 de la Junta Central Electoral acerca de la distribución de los recursos a los partidos y organizaciones políticas. Ciertamente que hubo una discusión interesante durante esos días y que la fuerza del pueblo se proclamaba a sí mismo con las votaciones tanto de ellos propios como de aliados, como un partido mayoritario. Cuestión esta, que... Finalmente con esa resolución le quitaba esa condición y por ende lo dejaba como un partido que no había alcanzado eh, los niveles de votación que se requiere para poder alcanzar el, el título de partido mayoritario. No obstante, ustedes recordarán también que nosotros hicimos defensa de, del criterio de, favorici, de favoricidad que tiene el artículo 74.4 en razón de que se cuestionaba cuando ellos presentaban cinco puntos y tanto, y que a la vez dejaba, como dije, a ese partido que había surgido apenas ocho meses y competido en unas elecciones, liderado por el expresidente Leonel Fernández, y que nosotros entendíamos que por su condición de partido, en representación ante el Congreso con mayor número de senadores y una importante cuota de diputados, lo colocaba en definitiva en un partido mayoritario. Eso a raíz de la resolución 01-2021 en cuanto a distribución de recursos. Estos se aprestaron a ir ante el, ante el Tribunal Superior Administrativo en un recurso jerárquico procurando se le se le respetara o se le garantizara los derechos fundamentales que como partido organización política poseen y además que la, re, la resolución dejaba entrever que definía quiénes eran y quiénes no que era lo que se pretendía con la distribución de los recursos pues finalmente Tuvo la, la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, reconociendo al Partido Fuerza del Pueblo como partido mayoritario. Un logro más de esa organización en formación eh, y venir de un de una alta corte en reconocimiento de, de, de, de, de anular la resolución administrativa, y yo creo que el punto más importante es la de referirnos a los actos administrativos de las instituciones que bajo el esquema jurídico que tenemos, la ley 107, la 13, la 29 que instituye el Tribunal Superior Electoral, la 33 sobre procesos sobre partidos políticos, y la 15 sobre eh, procesos electorales, son una mezcla de, de claro, todo. al PRD. Al, al, P? Ejemplo, al, PRD. al PRD, que también Como se está accionó. Como la, la interpretación de mayor favorabilidad, Sí. Entonces eso también abarca al PRD que pasaría a ser partido mayoritario. Correcto. Porque entonces, el P, eh, la Fuerza del Pueblo lo logró en lo presidencial, sí. entonces el, creo que el PRD lo logró, no sé si fue en, en la parte de los bueno Congresual. Hay, hay, hay, en lo congresual, hay una parte ahí donde se... Prácticamente se... lo congresual salva al PRD, al PRD en cuanto a, a participación. Entonces, ¿sabe algo? que sí me preocupa? El dar par los a ciega del PLD, que no obstante participó, participó como interviniente voluntario, que es una figura que se transforma hacia un interés particular del PLD de que a la fuerza del pueblo no se le diera esa oportunidad. Oigan esto. Y de ahí es que viene que ayer, o antes de ayer, también tuvo una tendencia la opinión tanto de José Tomás Pérez, un dirigente, un alto dirigente y funcionario del PLD, como de Abel Martínez, que le decía a su partido que evitara, que evitara recurrir la decisión que en principio ellos se adhirieron a la fórmula de la Junta Central Electoral en cuanto a la resolución 01. No solamente quedó fuego en el primer escenario, quedaría peor, en un segundo un tercer escenario como es la de recurrir una decisión del Tribunal Superior Administrativo y donde se han favorecido como decía Yayan uno de los aliados de este. Y los demás partidos porque la Fuerza Nacional Progresista junto a la Fuerza del Pueblo habíamos accionado. Y eso es lo que nos da un ambiente de garantías de derecho, un Estado social democrático y de derecho, en la participación en todos los ámbitos, no en el delito penal, no en la no solamente en lo civil, en los conflictos eh, comunes de di a diario, sino en las actuaciones de, de organismos del Estado que están sujetos a ese control jurídico y constitucional de la República. Y vale decir que sin mucho pleito la fuerza del pueblo, aparte de que llevó la discusión y establecía el criterio a lo público en el momento que le afectaba, también tuvo la oportunidad de accesar a esa justicia administrativa, contencioso administrativa, y demostrar que la resolución 01-02-17-2021, de febrero 2021, de la Junta Central Electoral en cuanto a la distribución de los recursos, fue evaluada. Y se le dijo a ese órgano administrativo del Poder del Estado que se equivocó en la planificación y estructuración de su resolución. Perdón, de su resolución. Y eso es un aspecto importantísimo de que nosotros podemos asistir y recurrir. Decisiones administrativas del Estado, incluyendo que ayer vi un artículo que me mandara el buen amigo doctor Ángel Locua, me llegó al WhatsApp, de que se, se presenta una oportunidad y que está dando eh, eh, en, en la diana. La deshabilitación de algunas instituciones al momento de desconocer decisiones jurisdiccionales. Se lleva Wilson Camacho de paro, ¿sabías? Bueno, pues que sea, que se ponga los pantalones y donde el capitán Wilson, no lo vea. Cuestión de que eso tenga una función real de un Estado social, democrático y de derecho, y donde nosotros disfrutemos del imperio de la ley y que el comportamiento no solamente ciudadano individual, sino de quienes dirigen instituciones, no se salgan con la suya. Y esto es un un buen escenario, un buen momento para celebrar que en lo contencioso administrativo se pudo demostrar una actuación administrativa infructuosa y que finalmente le da calidad de partido mayoritario a la fuerza del pueblo y con él a la cantidad de más de 20 partidos que accionaron defendiendo eso. Al PLD lamentamos si coge ese derrotero de recurrir algo, que trata de, una, de un acto administrativo solamente con la única idea de atacar a la fuerza del pueblo que válidamente ha logrado una sentencia a favor, siendo un partido mayoritario en representación y en votos. Gracias Rodríguez, vamos nosotros a conectar con nuestros amigos televidentes. Vamos a recordar, Yerjan, la pregunta del día para poner a la gente en contexto. Ahí está en pantalla. ¿Considera usted han aumentado los hechos delictivos en San Francisco de Macorís? ¿Qué piensa la gente? Vamos a ver.